Comisiones Obreras exigimos una revisión salarial ya. Exigimos mecanismos compensatorios para paliar la pérdida de poder adquisitivo por la subida del IPC. Las entidades financieras Banco Santander han declarado miles y millones de euros de beneficios, pero estos no revierten en la plantilla. Queremos una revisión salarial ya.